Vamos Primero se agrega el aceite, luego de estar completamente seco, el caldero a fuego medio. Cuando vemos que el aceite empieza a calentar, añadimos la mantequilla. Cuando esta empieza a derretir, añadimos el maíz. Revolvemos para asegurarnos que el maíz esté cubierto de aceite y mantequilla. Cuando estemos seguros añadimos el limón y revolvemos. Ahora esperamos y cuando la primera crispeta estalle tapamos el caldero. Si ven que la mezcla se empieza a quemar, no se preocupen, es el limón y esto es normal. Luego de tapar apagamos el fuego cuando dejen de estallar. Es necesario estar pendientes para que no se nos quemen. Servimos. Salpimentamos el gusto y está listo para disfrutar. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y comparte. Todas las semanas estarás viendo videos.